Dumpling, hijo John, con pantalones sucios se acostó, se quitó un zapato y el otro no. Diddle, diddle, dumpling, hijo John. Diddle, diddle, dumpling. Pantalones sucios, se acostó, se quitó un zapato y el otro no, Dil, Dil, dumpling, hijo John.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 3, 2, 1. Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos. Jump, jump. Un asalto al estanque donde estaba más fresco. Ahora solo quedan 3 ranas. 3, 2, 1.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 Jesús papas, 3 papas, 4 5 papas, 6 papas, 7 papas más 1 2 3 4 5 6